De Puebla a bailar con los chupetones el tema que dice hoy Vamos a bailar una charanga el tema que se llama El palito de aguacate Vamos a bailar los señores. A bailar la charanga. Vamos a bailar los señores. Un, dos, un, dos, un, dos. ¿Listo? Y que baile la cabina. Que suene, que suene, que suene Sonido la discarga colombiana de José Hernández. Vamos a bailar, dice En el Potepé, Sonido la discarga colombiana de José Hernández. Ese soy yo, dice Sonido La... ¡Qué chulo tema, temas señores. A bailar, saludos se quiero que, me yo quiero que se a mí. Sigue, sigue, sigue. Vamos a, a bailar a a los señores. ritmo Chulo tema, que suene, que suene, y ayer llenamos la pista con esta rola. Báilele, báilele, suave, suave, suave. Qué chulo, Qué chulo tema, dale, grupo los chupetones, para producciones El Gorila, dale, que suene, que baile Qué la baile. cabina, ¡Qué chulo tema, eh, Sale, sale bien, dice Que vaya si se la pasa con locura en el tocate Permiso y amorcito, yo quiero que me acompañes Yo quiero que seas contento Que lo baile ponchito Dale dice de Sabor aline, Dale dice si Te da los que, te, yo te pedí, y verás que ya estaré.